¿Y tú? ¿Duermes bien sabiendo que solo el 10% del plástico que consumimos a diario se recicla? Necesitamos que las botellas de plástico dejen de flotar en nuestros mares. Y tenemos la solución. Convertirlos en textil para confeccionar nuestros colchones. Con el colchón ecofriendly descansas tú y descansa el planeta. Infórmate en dormitienda.com o en nuestros 85 puntos de venta repartidos por toda España.